¡Hey! ¿Qué dice la sabrosa muchachada de YouTube? Espero que estés bien, mi sensual seguidor. El día de hoy te traigo la última versión de WhatsApp Plus, tanto de Alex Mods como de Jesse Mods, Y como siempre, también te traigo los temas personalizados que más me han estado pidiendo, incluyendo uno por el Día de la Madre, que espero que te guste. ¡Feliz día, mamitas! También te explicaré cómo aplicar correctamente los temas para que se vean tal como los estás viendo acá, y te explicaré la forma más segura de instalar tu WhatsApp Plus. Así que si te interesa, ¡comenzamos! Pero antes te recuerdo que te pases por mis otras redes sociales, como TikTok e Instagram, donde vas a encontrar unos trucazos de redes sociales que le está gustando mucho a la gentita. Y como siempre, esta versión de WhatsApp Plus también tiene los emojis estilo iPhone actualizados. Igual tú lo puedes dejar estilo Android, no hay problema. Además de que como siempre, puedes ver los mensajes eliminados, estados eliminados y hasta descargarlos. Y ni qué decir de que además de personalizar los temas, también puedes programar mensajes y congelar la hora de tu última conexión. Y hasta cambiar el icono de WhatsApp y mucho más. Bueno vamos a lo que vinimos, tenemos en este caso nuestro WhatsApp normal y lo vamos a pasar al WhatsApp Plus en su última versión, lo primero que vamos a hacer es entrar a los tres puntitos y nos dirigimos a los ajustes, aquí vamos a la opción de chats y en chats vamos a bajar para crear una copia de seguridad esta copia de seguridad que vamos a crear tiene que ser una copia que se cree en la memoria interna. Así que donde dice guardar en Google Drive hay que ponerlo como nunca. Y ahora hacemos clic donde dice guardar para que se cree la copia en nuestra memoria interna. Eso es importante porque el WhatsApp Plus va a cargar, al igual que cualquier mod de WhatsApp, va a cargar la copia de seguridad desde la memoria interna. De paso que es más rápido también. Y ahora que ya se creó la copia de seguridad, lo que tenemos que hacer es protegerla para que no se borre al momento de instalar el WhatsApp normal. Para eso vamos a entrar a nuestro navegador de archivos, en este caso nos vamos a dirigir a la raíz del dispositivo y vamos a buscar la carpeta Android. Dentro de la carpeta Android vamos a encontrar la carpeta media y en la carpeta media vamos a encontrar varias carpetas relacionadas a aplicaciones que almacenan datos en nuestro dispositivo. La que nos importa es esta, com WhatsApp, la carpeta que se crea de nuestro WhatsApp. Ah, <risa> Se desenfocó un poquito, problemas técnicos. Dentro de WhatsApp hay tres carpetas, una de ellas la más importante en este caso es databases aquí vamos a ver todas las copias de seguridad que hemos creado la última como ves dice ahora y es porque la acabamos de crear hace unos segundos pero presta atención porque acá viene lo más importante si regresamos a esta carpeta con whatsapp que te recuerdo está en la opción teléfono raíz android y media aquí vamos a encontrar la carpeta con whatsapp es importantísimo que lo renombremos le cambiemos de nombre para qué? para que al momento que desinstales tu WhatsApp normal, no se vaya a borrar la información que tengas en tus copias de seguridad. Ponle el nombre que quieras, yo le voy a agregar mi nombre, basta que sea diferente a con WhatsApp y ya está. Pero te recuerdo que todo esto que hacemos de proteger y cambiar el nombre de la copia de seguridad, lo hacemos solamente en caso que instales tu WhatsApp Plus por primera vez. Y ahora sí, vamos a desinstalar nuestro WhatsApp normal, pero no lo desinstales de esta forma. La forma correcta para desinstalar es ir a la Play Store y aquí vamos a escribir WhatsApp. Una vez que escribimos no vamos a abrir, sino que nos vamos a dirigir a la descripción y dentro vamos a ver la opción para desinstalar. Ahora sí, solamente nos toca confirmar que vamos a desinstalar y se va a desinstalar de una forma más profunda asegurando de que no tengas ningún problema al momento de instalar tu WhatsApp Plus o cualquier otro mod de WhatsApp. Y ahora sí, vamos a Google y escribimos José Matsu. Una vez aquí, vamos a entrar a mi página y vamos a hacer clic donde dice WhatsApp Plus Última Versión. Vamos a bajar un poquito hasta encontrar este botón naranja que dice descargar WhatsApp Plus aquí. Aunque te recuerdo que abajo están mis más de 500 temas personalizados, divididos por diferentes categorías: superhéroes, videojuegos, aesthetic, femeninos, series y películas y muchos más. Luego te explico cómo aplicar mis temas fácilmente. Hacemos clic aquí en este botón naranja y vamos a ver aquí la última versión, tanto de Alex Mods como de Jesse Mods. En el caso de Alex Mods, se actualizó hace tiempo, en abril. Y la de Jesse se ha actualizado recientemente el 5 de mayo Aunque la acabo de testear y es mucho más compatible En este caso vamos a instalar cualquiera Porque ambas tienen una base muy actualizada Aunque de paso te comento que ya se van a actualizar antes de fin de mayo En este caso vamos a hacer clic sobre la de AlexMods Porque es la que yo más suelo usar Igual tú puedes escoger cualquiera Si es la primera vez que descargas te saldrá un mensaje indicando que las APK pueden ser dañinas Pero ya sabemos que ese no es el caso Y una vez que hacemos clic ya empezó la descarga y una vez que termina, ya podemos instalar. Ahí dice, ¿Deseas instalar la aplicación? Si en el caso que tú tuvieras una versión anterior de WhatsApp Plus de AlexMod o JessyMods, aquí te preguntarían si deseas actualizar tu WhatsApp Plus. Por eso te digo que en caso tú tengas una versión de WhatsApp Plus previa, simplemente se actualiza con un solo clic, sin tener que hacer copia ni restaurar, nada de eso. Y como ves, la instalación, al igual que la actualización, es al toque nomás. Y una vez que ya está instalado el WhatsApp Plus, lo primero que vamos a hacer antes de llenar nuestros datos personales, vamos a dirigirnos a nuestro navegador de archivos y vamos a buscar buscar aquella carpeta a la que le cambiamos el nombre para ponerle el nombre correcto y reconozca nuestra copia de seguridad. Para eso vamos a Android, luego vamos a la carpeta media y aquí vamos a ver que se ha creado recientemente una nueva carpeta llamada con WhatsApp, la cual no tiene nada. Esta carpeta con WhatsApp José es la que yo usé, tuve la copia de seguridad y vamos a tener que eliminar esta de acá porque no me sirve. Así que le voy a dar a eliminar, esta carpeta no tiene nada. Y a la carpeta con WhatsApp José, porque es la que le agregué esa extensión, mi nombre, vamos a volver a renombrarla y vamos a cambiarle el nombre correcto para que sea reconocido por el WhatsApp. Así que lo vamos a dejar con, con WhatsApp, es el nombre que tiene la carpeta donde debe estar la copia de seguridad. Ya está la carpeta restablecida con la copia de seguridad y le vamos a dar a permitir. Aquí vamos a llenar todos los pasos, vamos a aceptar y continuar y también vamos a dar los permisos necesarios. Yo me los salteo porque son mis datos personales. Y una vez que llenas los datos de tu cuenta, no olvides que tienes que activar siempre todos los permisos para que pueda funcionar correctamente. Y vas a ver cómo es que ya reconoces la copia de seguridad que creaste hace un momento antes de desinstalar tu WhatsApp normal. Le vamos a dar a restaurar y eso sería todo Vamos a ver que ya carga nuestros datos de la cuenta Sin que se hayan perdido nuestros mensajes, nuestros contactos, incluso nuestros stickers Pero si por ahí tienes temor a que se pierdan tus stickers Te recomiendo que antes de hacer todo este proceso Le envíes tus stickers a un contacto de confianza, por si acaso Y también activa la verificación en dos pasos para más seguridad Y como ves, antes de que termine el mes de mayo ya está llegando la próxima versión Aquí vamos a ver las novedades de las anteriores versiones de AlexMod y como ves, este WhatsApp si bien es cierto es muy estable, tiene una apariencia muy muy similar al WhatsApp normal, pero como yo sé que quieres personalizarlo, ahora te explico cómo hacer para tener los temas personalizados fácilmente. Y para tener los temas personalizados, en lugar de hacer clic en el botón de descargar la última versión de WhatsApp, vamos a bajar un poquito más en mi página web y vamos a ver las diferentes categorías de temas para tu WhatsApp. En este caso voy a escoger, por ejemplo, la categoría femenino, ya que estamos en el mes del Día de la Madre, y dentro de esta categoría que he escogido, por ejemplo, los temas femeninos, vamos a ver los temas ordenados según cuáles he estado creando, según lo que ustedes me han ido pidiendo. Si vamos a bajar un poquito, vamos a encontrar aquí este tema que dice día de la madre, especial para la fecha así que si ves un tema que te guste simplemente haces clic y se descarga automáticamente del Media Fire al toque nomás con un solo clic Y ahora solamente faltaría aplicar estos temas a tu WhatsApp Plus Para eso tenemos que ir, obviamente, a nuestro WhatsApp Plus Vamos a dirigirnos a los tres puntitos y escogemos la primera opción, Plus Configuraciones Dentro de Plus Configuraciones vamos a ver la pestaña Temas En temas hay Descargar temas y Cargar temas Descargar temas es para que descargues los temas predefinidos que vienen con tu WhatsApp Plus Los cuales son más o menos parecidos Y la opción Cargar tema es para que cargues los temas que descargues desde mi página web en mi caso las descargas van a la carpeta download, así que ahí están todas las descargas que he hecho de mis temas personalizados. En este caso vamos a buscar este de acá, que es el día de la madre. Solamente lo seleccionamos y ya está. Vamos a cancelar aquí y vas a ver que basta con seleccionar el tema, ya está visible en tu WhatsApp Plus. Así de fácil. Y no olvides que si tienes un tema que te guste, puedes escribírmelo en los comentarios y lo realizaré para ti.